Hola, estamos desde Aten Capital con la compañera Mariana Ferrada planteando algunos debates alrededor del 24 de marzo. ¿Cuáles son los desafíos de enseñar el 24 de marzo cuatro décadas después? Bueno, la verdad es que hay muchos desafíos en torno a la enseñanza de la historia reciente, en particular el 24 de marzo y el 2 de abril, que es otra fecha que está eh, profundamente ligada, atada a este, a este hecho histórico en particular, a todos los profesores de Historia, a los profesores de Ciencias Sociales, pero a todos los docentes en general, nos representan unos desafíos muy interesantes. Por un lado didácticos, sin lugar a duda, y por otro lado son eh, desafíos en torno a las cuestiones ética-políticas, de por qué decidimos los docentes enseñar lo que enseñamos y de qué manera lo hacemos, ¿no? Entonces, estos desafíos tienen que ver un poco con el posicionamiento político que vamos a tener. ¿Qué es lo que le vamos a plantear a los estudiantes? ¿Cómo vamos a acercar estas, estas posibilidades de enseñar esta, este hecho en particular? ¿De qué manera lo vamos a atar al tiempo, al espacio que estamos viviendo en la actualidad? Y fundamentalmente, cuando hablaba de, de que nos plantean desafíos didácticos, estamos hablando que nos presentan desafíos en torno a bueno cómo vamos a plantear la enseñanza de la historia en términos que la historia no es eh, la enseñanza del pasado, sino que la historia es la enseñanza del presente pero que recurrimos a los hechos del pasado para, bueno, para poder explicarlos. ¿no? Entonces cuando estamos enseñando el 24 de marzo, el 2 de abril, estamos enseñando el presente de nuestra sociedad y estas dos fechas en particular que a nosotras nos permiten construir memoria en torno a eso. Y ese es el, justamente el desafío ético-político. Que memoria vamos a construir a partir de lo que vamos a plantear. ¿no? Que, que vamos a elegir recordar en las aulas, en los actos escolares que vamos a preparar. Que vamos a elegir olvidar ¿no? o que vamos a proponer para el olvido, todas estas son decisiones políticas eh, nada de eso es inocente y digamos ingenuo tampoco los recursos didácticos que vamos a elegir también tienen que ver con estos posicionamientos políticos y en ese sentido me parece que la enseñanza de esto, en particular de estos dos hechos, son enseñanzas que eh, le permiten habilitan en las escuelas la construcción de una memoria potente, colectiva, de lucha, ¿no? de resistencia, fundamentalmente. Y retomar o recuperar el accionar de los jóvenes, que me parece que eso es muy importante, ¿no? De los jóvenes politizados de la década del 70, de la década del 80, pero también los jóvenes politizados de la década del 90, que, bueno, que, que armaron la asociación de hijos, ¿no? Y que ellos son los que están justamente. Eh, luchando y planteando en la década de los 90 esto, eh, bueno, la oposición a las leyes del olvido que son las leyes de la amnistía, del punto final y de las de los indultos de la década del 90 entonces nosotros vemos que en realidad cuando todos los años en los medios de comunicación vemos esto de bueno, que... que Elijamos recordar otra historia ¿no? otro, El otro lado de la historia Y en realidad no hay otro lado de la historia Lo que hay es, es una memoria que nosotros entre todos podemos construir Y darle sentido y significado a eso que elegimos recordar Y eso me parece que es lo más importante, lo más potente Y lo más interesante de la enseñanza Y plantea un desafío sin duda de posicionamiento político Y eso implica también eh, encontrarnos, ¿no? Nosotras, como docentes, como trabajadoras de la educación, en función a la memoria que queremos recordar.